El nuevo Kaspersky protege sus fotos, contraseñas y tarjetas de crédito. Porque si le importa, los hackers también. Buen intento. Oye, todo tu edificio está usando tu Wi-Fi. Tal vez es hora de cambiar la contraseña. Casi siento pena por ellos. PC genial. Se merece la ciberseguridad más premiada. En serio, échale un vistazo. Kaspersky. Wow. Te dije, tu vida digital importa. Protéjala con el nuevo Kaspersky.